¿qué tal, nordestano? Un saludo, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo, aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso, con la firmeza diaria, para informarle de todo el acontecer a nivel nacional e internacional, a nivel local, regional, acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. Miren, señores, en el ámbito internacional continúan protestas y saqueos en Chile. El presidente llama al Estado en emergencia. Barcelona entra en séptimo día de protesta por condena a líderes separatistas. Marchan en Honduras en apoyo al presidente señalado como narco por los Estados Unidos. En el ámbito nacional, Leonel Fernández renuncia del PLD y advierte que sacará a los engreídos del Palacio. Danilistas aseguran salida de Leonel del PLD no afectará campaña de Gonzalo Castillo. La UDC proclama a Gonzalo Castillo como su candidato presidencial para el 2020. En el ámbito local, regional, para hoy. A continuación, muere motoconchista. Resultó herido en medio de un asalto en Tenares. A continuación, renuncia el presidente del PLD en la provincia de Duarte. Ahí está, se va con Leonel. Denuncian hombre, estafa personas, haciéndose pasar por propietario de terrenos. E integrante de esa asociación Realizan competencia de arco y flecha Aquí en San Francisco de Macorís. Atractiva actividad deportiva No se lo pierda Moradores en la urbanización Toribio Piantini Denuncian mal estado del sistema cloacal A continuación Matan menor de un tiro en la comunidad de La Bajada Le diremos todo Más adelante no se lo pierda ¿Apresan al señor acusado de matar el menor de un disparo en la comunidad de La Bajada. Ahí está el señor. ¿Apresan hombre acusado de golpear, de agredir a su pareja en el sector San Pedro, aquí en San Francisco? ¿Afectará al PLD y a Gonzalo Castillo la renuncia de Leonel Fernández? Los ciudadanos opinan a continuación. Estas y otras noticias, acomódese, porque ya está en el aire la fuerza informativa, sobre todo. Señores, miren, entrando con las noticias, en el ámbito internacional, continúan protestas y saqueo en Chile, el presidente, debido a esto, decreta estado de emergencia. Miren los, eh, los carabineros de Chile, cómo han seguido por allá enfrentándose a los manifestantes. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha declarado el estado de emergencia en la capital del país, en la provincia de Chacabuco y un, en las comunidades de Puente Alto y San Bernardo o Bernardo, una medida eh, consecu como consecuencia de las violentas protestas por la subida de 20 pesos del precio del metro, señores. Esto ha generado inmediatamente descontento de estudiantes de la población y ya ustedes ven, miren esto, señores. Ay, mi madre, veamos. El objetivo de este estado de emergencia es muy simple, pero muy profundo. Asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad... ...de los habitantes de la ciudad de Santiago. Bueno, igual, bueno que los jóvenes salgan a protestar por, porque subieron el pasaje... ...porque igual, en vez de subir el, los sueldos, están subiendo los pasajes. Y Ya se ha alargado mucho. Al principio ya es tolerable, pero ya, lamentablemente, ya se ha masificado mucho. Escuchábamos ahí, como decía una chilena, en vez de aumentar el sueldo a la población, a los trabajadores... Lo que se le aumentó fue la tarifa al precio del metro, 20 pesos más, y ya ustedes ven cómo se encuentran los chilenos en las calles. En las calles también se encuentran ya por séptimo día consecutivo eh, en Barcelona. Las protestas han continuado por las condenas a los líderes separatistas. Miles de manifestantes Miles han de manifestantes. vuelto a llenar. El centro de Barcelona lo han hecho por séptima noche consecutiva. Es su manera de protestar ante la sentencia del proceso y tras una semana de movilización que persiste aún en Barcelona, España. Ahí está. Vamos a escuchar entonces esta manifestación de los catalanes. Adelante. Quienes han querido ejercer su derecho de manifestación pacífica constitucional ya lo han hecho y lo hemos podido comprobar. Quienes se sitúan en el desorden público se están encontrando con la Constitución Española y con el Código Penal con toda su contundencia. Bueno, señores, continúa ya siete días consecutivos, bueno, prácticamente una semana las manifestaciones... En Barcelona también marchan en Honduras en apoyo a presiones señalado como narco al presidente verdad, de ese país. Miles de simpatizantes del gobierno marcharon en la capital hondureña en respaldo del presidente Juan Orlando Hernández luego de que este fuera señalado como narcotraficante en un juicio contra su hermano menor condenado el viernes a una corte en Nueva York. Escuchemos. Y es lo que queremos los hondureños: queremos vivir en paz, que la tasa de homicidios siga disminuyendo. Y como gobierno, como partido, el día de hoy hemos dicho presentes, dándole todo el respaldo al presidente. Y que Amel Zelaya me lo mande extraditado para Estados Unidos, porque es uno de los narcos que traía también los avionetas llenas de drogas cuando su mandato que él estaba. así también están protestando los hondureños, representando y defendiendo a su presidente. Escuche bien, porque le digo por última vez hoy este aviso importante. Si usted todavía no se ha entusiasmado o no sabe esto, miren esta información, qué interesante. Sobre todo para recién graduados en mercadeo y administración, empresa multinacional solicita personal con los siguientes requisitos graduados en mercadeo o administración conocimiento básico de los sistemas operativos entusiasta y con deseo de superación debes de tener edad entre 22 y 25 años, debes ser residente aquí en San Francisco de Macorís y de sexo masculino ¿eh? así que si calificas Podrás obtener un buen sueldo, vehículo asignado, combustible y dieta, así como todos los beneficios de ley que le amparan. Para más información, anote bien este teléfono. Si quiere trabajar profesional de mercadeo, de administración, llame a este teléfono. 809-588-1978. 809-588. 588 1978 Llegó la hora de trabajar en esta empresa multinacional que te ofrece, repito, esta gran oportunidad. Llame ya, qué bien. Señores, continuando con las noticias en el ámbito nacional, la noticia del momento en nuestro país fue la renuncia de Leonel Fernández anoche a través de de un discurso eh, a medios nacionales donde Leonel definitivamente da a conocer oficialmente lo que durante muchos días fueron rumores y rumores, su renuncia definitiva del Partido de la Liberación Dominicana. Después de haber militado en este partido por más de y 45 años, 42 según Leonel, renuncia del PLD, ya todos conocemos la historia pero al mismo tiempo de renunciar, advierte que es para afuera que van y que sacará a los engreídos del Palacio Nacional. Bueno, escuchemos un fragmento del discurso de más de 30 minutos anoche para ofrecer su renuncia al PLD, Leonel Fernández. Adelante. Ahora, con mucho pesar, ha llegado la hora de partir. Sobre la marcha, tal vez sin advertirlo a tiempo, nos diferenciamos. Hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira, el engaño, la manipulación, la doblez, el irrespeto, la petulancia, el incumplimiento de la palabra empeñada, la simulación, la hipocresía y la desfachatez. Después de haber vivido los 46 años más fructíferos de mi vida, de considerarme un humilde discípulo de la Escuela de Pensamiento de Juan Bosch, presento, de manera irrevocable, formar renuncia a mi condición de Presidente y miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, guiado por el Espíritu Divino, me esperan otros caminos por transitar. En principio, la creación de un nuevo proyecto político, la fuerza del pueblo que procurará conquistar por fuera lo que desde adentro no fuera usurpado. La esperanza del pueblo dominicano por siempre construir un mejor futuro. La fuerza del pueblo será un proyecto de unidad nacional que va más allá de unas siglas para representar los anhelos de las grandes mayorías. Será un proyecto profundamente democrático que apueste por el cumplimiento de las reglas de juego la transparencia y la participación dinámica de todos los sectores de la sociedad. Será además un proyecto renovador, en las formas y en el fondo, un proyecto cercano y humano, en fin, un proyecto de futuro, integrado por hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, capaz de devolver la esperanza y la confianza del pueblo dominicano en sus instituciones. Va Leonel del PLD, renuncia definitivamente, llama a los adversarios engreídos, petulantes, que quieren, según él, perpetuarse en el poder y ya todos conocemos la historia. Se va Leonel y conforma lo que es la fuerza del pueblo por sus siglas. LFP, ¿eh? LFP, la fuerza del pueblo que al mismo tiempo significa Leonel Fernández presidente, ¿eh? prácticamente, LFP, la fuerza del pueblo, Leonel Fernández presidente, ahí está, a raíz de la renuncia anoche del presidente del PLD, hasta este entonces, Leonel Fernández, que se va para formar la fuerza del pueblo y aspirar todavía, ¿eh?, a dirigir los destinos de esta nación a partir de 2020, porque hay partidos ya donde se dice que irá Leonel, y le adelanto algo, se dice incluso, hay muchas especulaciones de que en los próximos días, Leonel Fernández también, escuchen bien, podría ser el candidato oficial del Partido Reformista Social Cristiano, ¿eh? De los reformistas, eso es lo que se está hablando. Leonel Fernández, Vamos a ver por qué danilistas aseguran que la salida de Leonel no afectará la campaña de Gonzalo Castillo. Escuchemos. El partido debe continuar, no importa las situaciones que se le presenten y estamos seguros que superará cualquier dificultad que pueda aparecer ahora y también después. Todos van a proclamar, en su gran mayoría, a Gonzalo Castillo como el próximo seguro presidente para mayo del 20. Precisamente el mandato de la ley, y él es abogado. Mucho, mucha cordura, comedimiento. y básicamente un valor fundamental. Hay que acatar las decisiones emanadas por el gobierno. Un candidato Sandra nueva, y este candidato está aquí, y su nombre es... He pedido a todos y a todas en cada acto que me ayuden a implementar una nueva política basada en la decencia y el respeto. He pedido a todos que dejemos atrás la vieja política, la de las agresiones, la del insulto, la de las mentiras, la de las falsedades y que en cambio caminemos juntos hacia esta nueva política de respeto y la decencia. Ahí veíamos a Gonzalo Castillo. A propósito de Gonzalo, hay que decir que este fin de semana también la UDC proclamó a Gonzalo Castillo como su candidato presidencial para el 2020, el partido Unión Demócrata Cristiana, UDC, el partido del Toro. El partido... Bueno, no, este es el caballo, perdón, el caballo. El del Toro proclamó que era de Atue de Can, eh, este fin de semana a Luis Abinader, sí. El partido del Toro proclamó a Luis Abinader este fin de semana. Y el partido del caballo, mírenlo ahí, eh, la UDC proclamó a Gonzalo Castillo como el candidato presidencial de esta organización para las elecciones del 20. Así que ahí vemos el momento cuando Gonzalo Castillo fue proclamado por esa entidad política. Señor director, vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Muere motoconchista, resultó herido en medio de un asalto en Tenares. Lamentable esta información. Falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad. El motoconchista que había resultado herido de bala en un hecho ocurrido la pasada semana en Tenares para ser despojado de su motocicleta. Se trata de bienvenido Antonio Rodríguez, de 53 años, quien residía en la calle Sánchez Abajo, ...del municipio de Tenares... ...según declaraciones del mismo... ...antes de morir... ...el hecho ocurrió cuando se disponía... ...a transportar a una persona... ...hasta el momento desconocida... ...a bordo de su motocicleta... ...y al llegar al sector... ...gran parada... ...el desconocido... ...lo encañonó... ...con una pistola... ...ocasionándole un disparo... ...y... ...inmediatamente señores... ...lo despojó de la referida motocicleta... Wow. Ahí está, bienvenido, Antonio Rodríguez. Caramba, lamentable esto, ¿verdad? Qué triste, qué pena, la muerte de este señor, de este motoconchista, en manos de ese desaprensivo, ¿eh? Que me quedo ahora mismo con el deseo de decirle algunas cositas, pero de por Dios, pero lo digo porque le quitó la vida a un hombre trabajador, a un hombre que se buscaba su sustento, el de su familia, de manera digna. Y este mal nacido, sí, así puede ser. No está mal nacido. Se puede decir a esta hora. hora. Mal nacido porque vino a, a, al mundo a hacer el mal, a hacer cosas dañinas. ¿eh? Y miren lo que le hace a este hombre. Caramba, qué pena. Conformidad para sus parientes y que caiga todo el peso de la ley contra ese asesino que mató a este hombre trabajador, este motoconchista en Tenares. Caramba. Miren, señores, a raíz de la renuncia de Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana, para conformar lo que es la fuerza del pueblo, como todos sabemos, otros dirigentes que siempre le han seguido, se irán con él, los, Danieli, los leonelistas. Tal es el caso del presidente provincial de ese partido en la provincia de Duarte, Andrés Acosta. Andrés Acosta ha anunciado que se va del PLD, que renuncia el presidente provincial para irse a acompañar a Leonel Fernández en la fuerza del pueblo. Así que dice también que es para afuera que van que se unirá Leonel Fernández para sacar del poder a los danilistas. Así que Vamos a ver porque cuestionamos a Andrés Acosta, un hombre que ha militado en este partido también por más de 40 años. Leonel dice que tenía 43 en las filas del PLD y eh, Andrés Acosta, quien también todos conocemos, ¿verdad? El historial de Andrés Acosta también renuncia como presidente de esta entidad política. Veamos. Sí. En primer lugar, hoy renuncio a mis 42 años de militancia en el Partido de la Liberación Dominicana y acompaño a Leonel Fernández en su nuevo partido, La Fuerza del Pueblo, que es el partido que va a aglutinar a todos los dominicanos. Y en segundo lugar, lo que le espera al partido de Danilo Medina... No sé su destino Porque la base del PLD Está con Leonel Fernández Y nosotros estamos trabajando con esa base Que no la vamos a abandonar nunca Porque la base del PLD Va a llevar Y la fuerza del pueblo van a llevar a Leonel Fernández A la presidencia de la república Trabajaremos las 24 horas del día Organizando El, el, el nuevo partido de Leonel Porque nosotros tenemos Todas nuestras estructuras hechas Y estamos totalmente convencidos que la base del PLD y el pueblo dominicano está respaldando en estos momentos a su líder, al compañero Lionel. Palacios. ¿Cuál es el propósito definitivo de ustedes en esta nueva fuerza política? Nosotros vamos como, con Lionel como candidato a la presidencia y vamos a ganar las elecciones. Y a la gente que están enquistada en el Palacio, de antemano ya Lionel lo dijo anoche y nosotros lo repetimos hoy, es para afuera que van. Bueno, ahí está señores. La fuerza del pueblo se activa, los leonelistas se irán con él, según Andrés Acosta. Bueno, ya él inició como presidente del PLD en la provincia de Duarte, renuncia para irse con Leonel en la fuerza del pueblo. Miren, señores, denuncian hombre, estafa, persona, haciéndose pasar por integrante de una alianza comunitaria y por propietario de unos terrenos. Vamos a escuchar entonces estas declaraciones de este grupo de personas quienes formulan la denuncia. Adelante. La directiva de Alianza Comunitaria denuncia públicamente que el señor Daniel Hilario Báez se está dando a la tarea de estafar a muchas personas usando el nombre de nuestra institución que dignamente nosotros Dirigimos, está usurpando y engañando a miembros de Alianza Comunitaria ofreciéndole parcelas en los terrenos que están ubicados en el sector Mirabel, cobrándole dinero a infelices. Cuando él comenzó con ese grupo, con ese grupo eh, yo fui quien, quien busqué aquí en el ayuntamiento para declarar ese, ese plano. Y cuando declaramos el plano, él comenzó a cobrar dinero. Y a mí mismo me cogió un dinero prestado, porque el grupo se desbarató, para volver a reestructurar el grupo y a la capital. Pero cuando él ve que está ya próximo a conseguirse, se ingenia una idea para no llegar. Lo que está pasando es que él está usando el nombre de la institución Alianza Comunitaria para estafar a la persona, ofreciéndole terrenos que no le pertenecen. Son terrenos que están en un decreto. Eh, eh, de utilidad, utilidad pública para y, y, y no le pertenecen a él, sino que al Estado. Nosotros como Alianza Comunitaria estamos eh, reclamando ese terreno para, para nuestra asociación. Bueno, ahí está, señores, esta denuncia. Ojalá y que esa persona pueda entonces responder ante esas acusaciones de este grupo Alianza Comunitaria. Miren, con la participación de más de 84 atletas fue celebrado en el complejo deportivo Juan Pablo Duarte en esta ciudad la, la competencia deportiva de arcos y flecha este torneo interesantísimo y atractivo, caramba queríamos ir por allá habíamos anunciado este evento es eh, interesantísimo así que ahí está mírenlo ahí los arqueros qué bien vamos a ver entonces qué nos dice William Hernández, quien estuvo como parte verdad, de los organizadores de esa interesantísima actividad. Adelante. En nombre de la Asociación Franco Macorizana de Tiro con Arco Arco y Flecha, como le llaman, le damos las gracias a todas las personas, al público que asistió en el transcurso de la mañana de este domingo a un torneo nacional de desarrollo, es decir, de novatos personas que están aprendiendo el arco y la flecha y que tiran a unas distancias empezando de 15 metros 20, 30, 40 y 50 metros en el cual deben poner en la diana eh, la distancia ya señalé de metros es interesante un deporte no tradicional pero que sí envuelve la disciplina la responsabilidad la fortaleza la paciencia de poder en un tiempo no mayor de un minuto poder lanzar una flecha Cada atleta en este sentido Son tres rondas Y en cada ronda lanza 12 flechas Toma ¿Cuántos atletas tenemos acá? Tenemos 84 atletas Diversificados en todo el país Y es una disciplina que nosotros llamamos A que la gente practique Aquello que no les interesa Los deportes muy físicos Esta es una belleza eh, de la inteligencia fundamentalmente del ser humano y tenemos unos muchachos excelentes que practicamos detrás del estadio precisamente Julián Javier. Bueno, interesantísimo entonces, ¿verdad? Lo que... Este, este evento deportivo, ¿eh? Este evento deportivo muy interesante, señores. Así que qué bien, ojalá y que esto se siga celebrando aquí en San Francisco de Macorís. ¿Eh? Una actividad muy importante Miren, necesitamos sangre ARH positiva ARH positiva Para una persona que necesita de nosotros Y necesitamos con urgente eh, ARH positiva Esta sangre Vamos a ver, porque esta persona ha estado muy insistente A ver qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Eh, eh, buenas tardes, ¿quién no abre desde dónde? Buenas tardes, buenas tardes, Sí, le escucho, está en el aire Buenas tardes es para hacer una denuncia al fiscal Damián sobre el ingeniero arriba, que aquí hay un punto y el fiscal vive a menos de dos esquinas y no hace nada. Miren, la denuncia tiene un abuso, el hermano mío se lo llevaron sin estar en Nápoles, sobran ese punto nuevo. Y el fiscal Damián que vive a menos de dos esquinas no hace nada, ¿será que está cogiendo cuarto? ¿Dónde es que está ese punto, según usted? El ingeniero Arriba, a menos de dos kilos de la casa del fiscal Damián. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias a usted. Okay. Bueno, el ingeniero Arriba, cerca de la vivienda de ese fiscal, dice ella que está ese punto de venta de drogas. Ahí están las autoridades. Bueno, vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias. En esta su fuerza informativa sobre todo. Miren, la sangre ARH positiva que necesitamos, ARH positiva urgentemente, eh, llame, comuníquese a este teléfono con la señora Marina 809-442-6478. Les repito, como siempre, ¿verdad? Nos hemos caracterizado por abrir y por ser el enlace, usted tenga la oportunidad de comunicarse con esa misma persona que le necesita en este momento. Aporte a salvar su vida, ¿eh? aporte usted, haga esa obra de caridad y llame a la señora o a la señora Marina al teléfono 809-442-6478, 809-442-6478 porque necesita sangre ARH positiva y usted puede tenderle su mano amiga, así que Marina espera su llamada. Señores moradores de la urbanización Toribio Piantini, denuncian mal estado del sistema cloacal. Los residentes mostraron preocupación ante la problemática que mantiene afectado a decenas de hogares de esa zona. Además, mostraron preocupación preocupación por el criadero, por, esto genera criadero de mosquitos, produce mosquitos. Miren esto, wow, es agua estancada ahí, aguas residuales. Vamos a ver esta información. Adelante. Nosotros estamos aquí reportando eso sobre la cuaca y sobre aquel pozo y aquella cuaca que están todas toda, toda tapada. Uf, eso lleva como siete ocho meses atrás. Más o más, más años. Más que tenemos una situación de unos eh, acharcamientos, si se puede decir así, de aguas. Eh, tenemos que de mosquitos, eh, entre otras cosas, otras dificultades. Por ejemplo el asfalto no lo pudieron completar por el asunto de los contenes también. Eh, una fianza de mosquitos, todos los días no podemos ni salir a la galería ni a los patios porque es enorme la cantidad de mosquitos que hay en el entorno. Eh, se ha ido, se ha convocado. Ellos vinieron, revisaron, entonces eh, una entidad pues se la hace responsable a otra. Por ejemplo, eh, cuando decíamos de obra pública, eh, decían que era INAPA y así, o sea, la responsabilidad institucional no se ha identificado a quién le corresponde resolver la situación que está ahí. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de los moradores en esa urbanización. Así que las autoridades competentes deben de ir en su auxilio para eh, eliminar todo esto, adecuar esa zona, eliminar esos criaderos de mosquito y sobre todo el sistema cloacal que se sigue empeorando en esa zona. Miren, señores, matan menor de un tiro en la comunidad de La Bajada. Un menor resultó muerto al recibir un impacto de bala, según su padre, el adolescente se encontraba compartiendo con unos amigos en el río de la comunidad de La Bacada, por lo que el propietario de una finca procedió a dispararle bajo el alegato de que lo tenían cansado robándole. Se trata del menor de 17 años, Pedro Luis Paulino. Vemos imágenes de su velatorio. Residía en la comunidad de Madeja. Vamos a escuchar entonces qué nos dice el padre del menor. Adelante. Eso dirá mi, mi abogado. ¿Eh? Eso dirá mi abogado. Vamos a ver, vamos a ver, señor director, si tenemos las declaraciones del padre del menor, padre del menor, la número 6, que nos dice, verdad. Adelante. Sí, ya la policía dio... Ellos dijeron que ellos estaban en el río, era en, en el río La Bajada, bañándose ahí. Y un hombre de que estaban impuestos a robarles, pero que ellos no estaban en la finca, ellos estaban en el río, era. Y supuestamente, él le dijo que se salieran y ya ellos iban para afuera. Y él dijo, no, pero yo como quiera voy a matar uno. Y empezó, primero disparó para arriba y después le dio dos disparos. Y sí, mató al hijo mío y hirió otra de la muchacha tiene ya identificado a la persona que sí sabe si está detenido? Eh, no, está, está en la capital según me dijeron está en la capital pero se va a entregar ¿cuál es el nombre de esa persona? Eh, José Hilario de ¿dónde? Eh, eh, de allá de la bajada ¿cómo a qué más bueno eso se dice? que fue a eso de las 3 de la mañana ¿qué ha tenido su vida? 17. Bueno, ¿verdad? Muy extraño también. A las 3 de la mañana y qué buscaban estos muchachos en ese río a esa hora, de por Dios. Pero caramba. Vamos a ver ahora sí, señor director, al señor José Hilario. Al momento en que era conducido en el cuartel porque él fue apresado. Él nosotros le cuestionamos sobre este crimen. ¿Y qué nos dice él? Escuchemos. Eso dirá mi, mi abogado. ¿Qué? ¿Eh? Eso dirá mi abogado. Pero dice que usted le disparó, que usted dice, usted dijo que lo iba a marcar, como quiera, eso es verdad. Yo no dije así. Ellos dicen que la quieren y que de todas formas usted dijo, voy a disparar y voy a matar uno, ¿verdad? Ellos pueden decir lo que quieran, lo que pasó ¿Eh? fue. ¿Ellos les robaban, eso es cierto? Sí. ¿Qué les robaban? O sea, no sé si eran ellos porque yo a ellos no los conocí. Ah, bueno, ok. Pero me están robando. Los... Ya, <tose> <tose> bueno, señores, ahí están las declaraciones del señor... Acusado de ultimar a tiro a este jovencito de 17 años. Ya ustedes escucharon sus declaraciones cuando era conducido en el cuartel policial aquí en San Francisco de Macorís. Miren, de último minuto me informan que supuestamente acaba de escaparse del centro de corrección y rehabilitación de Valle un preso, un interno. Así que supuestamente me informan que acaba de escapar ...del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle... ...aquí en San Francisco de Macorís, un interno... ...así que ojalá y que en el tiempo que nos quede podamos contactar con una persona... ...que se encuentra por allá, un colaborador nuestro... Eh, ...para que nos diga la veracidad de la información... ...así que vamos a comprobar si es cierto que se acaba de escapar... ...un preso de la cárcel de Vista al Valle... ...miren señores... Apresan hombre acusado de golpear a su pareja en el sector San Pedro. Se trata de Rafi Cuello, acusado de maltratar a su pareja, a su mujer, eh, a su pareja sentimental. Y vamos a ver lo que dice este muchacho cuando era conducido en el cuartel. Adelante. Yo estaba cuando terminé este de jugar flujo, estábamos bebiendo, ¿ustedes Y yo llegué a mi casa, ya fue allá eh, donde yo estaba. Y me agarró por el cuello y me dijo de todo. Yo fui, busqué mi ropa, cuando fue a sacar la ropa mía, ella me brincó arriba. Y ella dijo, dijo, que yo le digo, oye, ver cómo estoy taruñado la cara. Ahí me preso. ¿Tú, ¿Tú no le diste? No, no, yo no le puse la mano. Y la niña de ella me iba a brincar arriba también. ¿A dónde fue En San Pedro. un problema ustedes en esa No, primera vez. ¿Cuál es tu nombre? Rafi Cuello. ¿Dónde decides? La Castillo Arriba. Vivo en San Pedro, ahora. Bueno, ahí está Rafi Cuello. Dice que en ningún momento le pegó a la mujer que fue ella que lo agredió a él. Caramba. ¿Afectará al PLD y a Gonzalo Castillo la salida de Leonel Fernández del PLD? ¿Podrá ganar Gonzalo Castillo la presidencia de la República sin el respaldo de Leonel Fernández ¿Qué dice la ciudadanía? Veamos Bueno, yo, yo creo que sí ¿Por qué? Bueno, porque ya la gente dice Que ya están cansados ya de, de, de, de, de, de, de Danilo Y de Danilo y de Leonel Y, de Leonel y vamos, vamos a poner otro candidato A ver qué solución se le busca a esto Hay gente que la vida es así ¿Pero afectará el PLD la salida de Leonel? Bueno, yo creo que sí No sé No no, no, no, ¿Por qué? Porque no. Claro que sí. ¿Por qué? Eh, porque eh, Leonel Fernández es una figura bien clave en el PLD. ¿Ganarán ¿El las elecciones si Leonel sí o no? Si sí, Leonel no, no son para el PRM que va a ganar. Imposible, imposible. No hay posibilidad de que el PLD gane con Gonzalo Castillo, un hombre que no se reconoce en este país, en el mundo entero no se reconoce, y fue impuesto, oye, a base de dinero queramos o no, es un líder importante en la política dominicana se va del partido, va a dividir el país en tres, PLD PRM y Leonel Fernández PLD. Seguro que sí ¿Por qué? Queramos o no, Leonel Fernández es un líder en la política nacional un líder a nivel mundial, ya se puede decir y su, su liderazgo va a dividir el país en tres PLD PRM y leonel fernández ya le afectó leonel fernández es el líder indiscutible del pueblo dominicano y el líder internacional y dará a, a beber agua dará agua de beber y no solamente eso va a demostrarle al país y a la sociedad lo que es un político con criterio no soy político claro que sí ¿Por qué? Soy pues malo que puede ser pero Puede ser que en algo lo afecte, pero no creo porque hay que PLDista se va a poner está el PLD, entiendo yo. Yo creo que para mí no. ¿Por qué? Porque se dividieron, Yo creo, me dicen así, este Danilo y... ¿Ganará el PLD con Leonel sí o no? No, para mí que no. Yo creo que va este hombre, Gonzalo, ahora. No, claro, porque se dividieron, no fue, fue una traición que le hicieron. Una atracción por lo que le hicieron, aquí mismo a correr. ¿Eh? ¿Perderán sí Leonel entonces? Claro que sí, ese día del partido, claro que sí que pierden claro que sí, es para afuera que va a Danilo Medina. claro que sí. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández es un líder de nuestro país y para mí Leonel Fernández tiene más idea que todo y todos ellos. Ellos lo trampiaron a, a Leonel Fernández. ¿Ganarán o perderán sin Leonel? Bueno, yo creo que van a perder, con la ayuda de Dios van a perder esa gente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es el, el, el presidente de, del partido y si ahí se va, dime tú. ¿Qué va a hacer? No, creo que no. ¿Por qué? Leonel ya tiene que darle chance a la sangre nueva, como dijo el presidente. Ya leonel debe hacer una reconciliación con el PLD para no salir, porque a Leonel no le conviene salir del PLD. No sé, pero yo creo que... ¿Le puede... va a afectar? Lo afecta mucho. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ah, porque ya tú sabes, Leonel es muy reconocido aquí, tú es no opino nada ¿Por qué, María? No afectará porque, imagina, estamos con, estamos con él Y sigamos con él ¿Tú no crees? Por sí. supuesto sí. Eh, que sí, porque okay. no, pero Leonel tiene su gente, como quiera Como quiera tiene su tiene gente Tiene su gente sacó o sea, la, la, la, el PLD va a perder sin, sin Leonel Sacó la mayoría de los votos, Leonel, como quiera, como quiera, solo, solo, como quiera, se va solo Si se va solo, gana Ay, ¿cómo no va a afectar si, si eh, Leonel Fernández es la cabeza del partido? Ahí están las posiciones encontradas de los ciudadanos. Nos llega la imagen, señor director, del recluso que supuestamente se ha escapado del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistalvalle. Se trata de Aneudi Luis Martínez Vizcaíno. Ahí está, condenado a 30 años de prisión. Llevaba 9 años recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistalvalle. Repito, nos llega esta información de este interno que supuestamente se escapó se escapó en el día de hoy del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle a Neudi Luis Martínez Vizcaíno. Estaba condenado o está condenado a 30 años de cárcel. Información que se mantiene en proceso y que nos llega de una fuente de último minuto. Muchísimas gracias a ustedes también por haber permanecido con nosotros durante esta hora. Si el Todopoderoso lo permite, Mañana regresa a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 del Telenor, esta que es su fuerza informativa sobre todo.